Buen día, ahora vamos a ver cómo crear un mapa de viento en ArcGIS Para lo cual vamos a visualizar su magnitud y dirección de flujo Con los datos de la presente tabla La cual la podemos copiar en un archivo de Excel Posteriormente desde la aplicación ArcMap podemos añadir como cualquier capa Ahora vamos a visualizar sus valores en X y Y data display X y data seleccionamos el campo X y Y correspondientes con su sistema de referencia aceptamos ahora lo vamos a exportar esta hoja de eventos como un SHP para lo cual hacemos clic derecho data export data Asignamos un nombre Aceptamos Podemos remover estos ficheros anteriores Ahora necesitamos crear un raster Con la dirección y velocidad del viento Para lo cual nos vamos a basar en esta información y ejecutaremos una interpolación desde Spatial Analysis Tools, Interpolation. Podemos seleccionar diferentes métodos de interpolación. En este caso voy a usar Kriging. Selecciono la capa de datos. Voy a interpolar primero la dirección. Kriging, Dirección. En el ambiente, vamos a interpolar de acuerdo a la vista actual Nos vamos en Pro Processing Extend en Extend Same as display Aceptamos un tamaño de celda de 100 vamos a colocar Aceptamos y creamos el raster de dirección Posteriormente creamos el raster de velocidad de la misma manera. Data, velocidad, tamaño de celda 100. Aceptamos. De esta manera hemos generado tanto el raster de velocidad como dirección. Ahora deseo, para representar el viento, una capa de puntos regulares en toda nuestra área de trabajo. Para lo cual vamos en ArcToolbox, Data Management Tools, Feature Class. Vamos a seleccionar la herramienta Create. Fishnet. acá nos pide un nombre para la capa de, de puntos que voy a crear, voy a asignarle datos-viento, la extensión podemos seleccionar igual que la capa de velocidad o dirección Acá nos pide el ancho y alto de celda. En este caso lo voy a usar para el distanciamiento entre puntos. 250 para el ancho y 250 para el alto. Aceptamos. Aceptamos. De esta manera me ha creado una capa de puntos y también, bueno, una grilla que no la deseo, por eso la puedo eliminar. Si abro la tabla de atributos podemos visualizar que no contiene aún los valores de velocidad y dirección para cada punto. Los podemos agregar de la siguiente manera. En ArcToolbox vamos en Spatial Analysis Tools en Extraction y vamos a seleccionar la herramienta Extract Multivalues to Points seleccionamos la capa de entrada que serían de guión bajo, vientos, guión bajo, libel y selecciono ambos raster de y dirección acá puedo colocar el nombre de los campos velocidad y dirección aceptamos ahora si abro la tabla de atributos podemos ver que cada punto contiene los datos de velocidad y dirección el resto de aquí es simplemente visualización vamos a hacer clic derecho en las propiedades de la capa de puntos nos vamos en Symbology en Quantities, Graduate Symbols, en Field, en el campo Valor, vamos a seleccionar la velocidad y en la parte inferior, en Advanced, seleccionamos Rotación y seleccionamos la dirección. El estilo, vamos a dejarle en Geográficas, aceptamos. Acá vamos a clasificar para. Este caso en tres categorías. Bajo, medio, alto. Con un tamaño de un 18 a un 50 podemos quedarnos. En template vamos a buscar una flecha que nos represente el viento. Para lo cual vamos a editar el punto actual en edit symbol. En tipo vamos a seleccionar Character Maker Symbol en el tipo de fuente vamos a seleccionar SRI Cartography vamos a buscar una flecha que nos represente el viento si deseamos que sea desde el inicio o hacia el final podemos configurar simplemente girándola 180 grados para que sea digamos desde el inicio es decir desde donde el dato que colectó la estación de viento queremos representarlo desde el inicio de la estación o hacia dónde fue en este caso lo he rotado 180 aceptamos aceptamos Aceptamos y podemos ver ya nuestra capa de puntos que nos muestra el viento con su dirección y magnitud. Vamos a cambiar los colores simplemente por visualización. Verde para abajo. Un naranja para medio y un rojo para alto. En la capa datos vamos a seleccionar otro símbolo. Aceptar. Estos son los datos de las estaciones. Voy a poner la capa de datos al inicio Y si quiero agregar la dirección Me voy a las propiedades En labels Label feature in this layer Y selecciono el campo de la dirección O ve velocidad según corresponda Y así puedo ver la dirección para cada una de las estaciones del presente ejemplo. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado y no olviden seguirme en todos los medios sociales. Gracias.